¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adercid y estoy con mi amigo personal OJ. ¿Qué haces Nico? Porque vamos nuevamente a juntarnos a hablar del último capítulo que salió hasta ahora de Better Call Saul. Capítulo 6, Nico. Capítulo 6 estamos... de la sexta temporada. Sexta y última temporada. Sí, de la primer mitad. Y la primera mitad que está a punto de llegar a su final. En el siguiente capítulo sabemos que llega la primera pausa mm. Comienza con unas patitas temblando de impaciencia Que ya sí. asumimos que tiene que ver con Kim Las hemos visto sí varias veces y en diferentes personajes La hemos visto con Kim eh, cuando estaba cenando con este tipo Cliff Cuando sí. estaba en medio del plan sí, sí, sí, para sí. emaucar a Howard Y lo hemos visto a Howard también en esa. Ah, lo hemos visto a Howard, tenés razón. En el capítulo anterior. Están todos impacientes en sí, esta temporada, Sí, creo ¿no? que nosotros también, Nico, llegando... Creo que eso tiene que ver también con el público. Sí, sí al sí, final. Sí. Eh, lo vemos también a Gustavo Fring, impaciente. El único que no sí. está impaciente es... el Jimmy. El Jimmy. El Jimmy vive la vida a pleno. El queridísimo Sleeping Jimmy está re en la suya, re tranquilo. Van a pasar muchas cosas muy interesantes en este capítulo. Sí, sí muy interesantes. Sí. Como siempre, antes de empezar, que de hecho ya habíamos empezado, pero debemos avisar que eh, todas estas conversaciones que hacemos son puro spoiler. Puro spoiler. Así que no las vean, si no, han visto no, no el escuchen capítulo. esto si no vieron el capítulo. Arrancamos con unas patitas temblando. Y no, sino la pequeña Kim, Nico. Tuvimos si una niña que no sabemos todavía qué es la pequeña Kim. Sí, te das cuenta, la actriz es muy parecida Sí, a Kim. la eligieron muy parecida. Y la cuestión es que... Lo que ocurre en esta escena es que... Eh, un policía la encontró choreándose dos boludeces... Y mm. la madre la recaga pedos. Mm, una situación medio como el capítulo ese de Los Simpsons, Nico. Exactamente, la misma situación. Es un de Tom Broderick. O sea, sí. Está Kim ahí con cara de secuencia, porque se choreó dos billuterías nada más. Sí. Y cuando se van del lugar, resulta que todo era una eh, truchada de la madre. Exactamente. Como que la madre hace que Kim funcione como distracción o algo por el estilo para poder mm. chorearse un par de cosas. Y la madre de Kim no es sino un Soul Goodman. Claro. Para el mundo de Kim. Es para una especie de Soul Goodman mujer. Eh. Eh, acá pasa algo que por ahí es importante O que por lo menos es Alarmante para nosotros Alarmante en el sentido no de peligroso Sino en el sentido de que desata nuestra alarma Sí Que es Acá ellas se van en un ah, auto correcto. Le regala, ¿qué es lo que le regala? Una, una de las billuterías Que se había afanado Ah, una de las billuterías que se había afanado Porque no, eso me lo perdí Unos aritos, unos aritos Le regala a la madre Que obviamente son choreados Y cuando se van vemos que el auto tiene una patente De Nebraska mm. ¿Qué pasa con Nebraska? Jean, que es la nueva identidad de Saul Goodman Que es la, a su vez la nueva identidad de, de, de Jimmy, Jimmy McGill, es. Está viviendo en Nebraska mm. Vive solo, por lo que hemos visto vive Pero bueno, solo. vive en Nebraska Y acá hay una conexión ¿Significará, significará algo más profundo? No tengo idea Veremos, Nico. No habíamos visto a la pequeña Kim, ¿no? No habíamos visto nunca a la pequeña Kim. Pero sí habíamos visto al pequeño Saúl en un comienzo del capítulo. Ah, sí, es que tenías razón. Creo que vimos al pequeño Saúl. Al pequeño Saúl con el hermano... Creo que sí, tenías razón. No me acuerdo muy bien qué pasaba. Sí, como que hay ciertos así, flashbacks muy específicos a, a cómo se formaron como, sí. como, como personas. Sí, sí, sí. Empieza la serie con la introducción, qué sé yo, los títulos... Y aparece en unos primeros planos de Howard... Sí, en su sí. rutina matutina... Una que se ilustra la bota con una sí. máquina... Sí, Me es también, sí, gustado esta... Sí, Me gustaba, pero sí. más goma... Más goma... más goma. Eh, y te muestra que tiene una vida bastante insulsa... viste, sí, Como tiene no de todo... Pero es aburridísimo el chabón... Y llega la esposa... De loco se está haciendo un café... Aparece la mujer y nos damos cuenta de que el café no es para él... Sino ella. que es para ella la... Acá pasa algo que es interesante Que es que él deja el café en la mesa Y le pone una... un diseño como de un símbolo de la paz Muy imbécil Tremendo Ahí hecho con la espumita del café la mina pasa por Y lado. la mina lo primero que hace es pasar el café a otra taza A una taza térmica No, yo no lo había notado Destruyendo lo notar, el de la... símbolo ese de la paz Tipo... Eh, básicamente le está diciendo que es un pelmazo Tremendo Y acá están hablando de algo que tienen que hacer para Tienen que hacer una recaudación de fondo Y Javor le dice ¿Podemos ir los dos? ¿Puedes ir vos? ¿O puedo ir yo? Sí. Y la mina dice No, es voy yo Y Javor le dice Sería más fácil si vamos los dos Y dice No, voy a ir yo Y después pasa otra cosa que también rara. Es interesante. ¿Qué es que le dice? Eh, Tiene ah, sí, le habla de que está haciendo algo con Jimmy McGill que, Jim. que está resolviendo lo de Jimmy eh, que le dice que cree que está empeorando que es posible que, claro, ahí la Clara. mira, es posible que veas o escuches cosas sobre mí, mm. pero tenés que saber que son todas mentiras, ¿Viste? pase lo que pase yo me estoy encargando y después la mía le dice que el fin de semana o algo va a ir a lo de <risa> se va a ir a la tales personas. Que va a tener toda la casa para él, le dice. Encima suena como que son personas en común que tienen ellos. Sí. ¿Viste? Y le dice muy cortante, voy, voy a juntarme con tales. Mm. Y le ¿Viste? dice, ¿vas a tener la casa para vos solo? Sí, como que se la deja muy cortante para que él no pueda decir yo también puedo ir o qué sé yo. Se la deja, ah. se la hace entender muy bien. Acto seguido... Eh, Howard está mirando unas fotos. Unas no, fotos tomadas por el, el detective privado. Por el sí. detective privado, sí, sí. Que no muestran que pase nada raro. Lo único que muestran sí. Algo pasa, es sí. que Jimmy en una saca como 20 Falco lucas verdes. Sí. Algo eh, claro. Y eso es raro. El, el detective le dice, no hay forma. Viste, que pueda conseguir esa guita. Claro, le dice, esto es extraño. ¿viste? No, como que es, es absolutamente inusual que ocurra algo así. No es El normal. Jaguar le dice: No, no hay forma legítima. De sí, no hay forma plata. legítima. Claro. pasamos Siguiente, al... pasamos a uno de los momentos clave de este capítulo, me parece mm -hmm. uno de los momentos más interesantes. El veterinario. Un veterinario que está atendiendo a una pareja, un perrito que se llama Fernando, que me causa mucha gracia. Joder, sí. El tipo termina de atender a estos clientes Se va para atrás Donde vemos otra especie de Como un paralelismo con Con Gustavo Fring, me parece mm. el, Un mismo edificio Dividido en dos actividades sí. Viste, que son una fachada Sí, Este veterinario nunca apareció ¿no? Este me veterinario tiene yo para... creo que nunca apareció Al menos no lo recuerdo mm. Hablan de cosas medio extrañas está... Porque tiene una charla, viste Se entiende que el tipo está haciendo algo que... Que es raro, el tipo además, algo que me causó mucha ternura es... Que le dice, yo lo hago por ellos a esto, mm. ¿viste? Le señala un, mm. un cartel lleno de fotos de perritos, perrito. increíble, bro, ojalá que este tipo termine bien. Está Jimmy en la camilla. Sí, está Jimmy en una camilla. Están con haciendo algo rarísimo. Están Nico? hablando en este momento, sí, ¿viste? Y le dice, sí. no, que yo tengo mi cuadernito negro de clientes, dice el chabón ¿viste? ¿Qué tienes anotado? Todo, sí, lo tengo anotado, ¿lo puedo ver? Le dice el Sol abren el cuadernito y pasan dos cosas que son muy interesantes. Amigo. La primera es que el cuadernito está presente en el plano de... El, ¿cómo se dice? Del. De cuando está en el... Lo están, ¿cómo se de? La primera es que el cuadernito negro está presente en el famosísimo ya plano del allanamiento a lo que parece ser el palacio de Sol Goodman. El montaje de, de con el que empezó esta temporada. Sí, del principio de sí. temporada. Está entre las posesiones de Sol sí. Goodman El cuadernito Había replay value, Nico Hay mu muchísimas Evidentemente razón. hay mucho sí. replay value Y voy a reiterar hay lo que, que ya atentos. he dicho Voy a reiterar lo que ya he dicho En ese plano está todo mm. Lo que va a pasar esta temporada Está, en está en la información sobre todo sí. La segunda pieza del rompecabezas Del universo Breaking Bad Better Consol, Es la tarjetita mm. Del de servicio de reparación De aspiradoras, de, de aspiradoras. Lo cual muchos empezamos a conjeturar que por ahí tal vez viene la mano con el futuro de Kim. Sí, sí, porque es Kim quien encuentra la tarjetita. Sí, y creo que se la curte la tarjetita, no estoy seguro. Yo estoy yo pensé lo mismo que vos. Bueno, no mostraron ¿no? si se la curte o no, pero hay gente que dice que se la afanó, que se la guardó, porque en ningún mm. momento se ve que la haya dejado adentro de la, de la, del cuadernito. ¿Podemos analizar esta teoría por un momento, Nico? Sí. Cómo se suponiendo que Kim eventualmente desaparezca tenga que irse tenga que irse cómo llegamos a ese punto por qué razones por qué razón habría de irse Kim hay quilombo con Howard yo sabes Nico que estoy pensando cada vez más que Lalo no se va a volver a encontrar ni con Kim ni con Jimmy yo creo que sí si no para qué está contando esta historia Lalo va a morir Lalo va a morir, no, va a morir. Y por qué en Breaking Bad cuando cuando Saul menciona a Lalo habla como si estuviera vivo. Porque tal vez no sabe si murió o no. Mm. O porque bueno, tal vez eso, vez, eso no sabe si vez. Bueno, eso quita que se vez a ver supuestamente murió, que fue con sí. la masacre esa de la casa de los Salamanca. Claro. Y por qué no va a supuestamente morir otra vez, ¿viste? Mm. Le quedó el trauma. Cuestión, quizás quién se tiene que ir, Nico. Quizás Kim se tenga que ir O Sol Goodman va a usar Va a usar los servicios en algún momento Capaz que o sea, este es el... usar, sí. Yo creo que tal vez pareciera que A través de este personaje Que es el veterinario Y su cuadernito hmm. eh, Sol va a conocer Contactos tal vez importantes sí. Y es más que probable Que este sea el nexo Con el, con el reparador de... De aspirador. De aspiradoras. Sí, sí, sí, sí. Si no, ¿para qué nos tiran esta pista? El actor de las aspiradoras ha muerto, ¿no? Ha muerto. ¿No? Ha muerto el actor que es el tipo que actuó en En Jackie Brown. Ah, tenés razón. El protagonista bro. de Jackie Brown. Sí sí, sí, sí, sí. Bueno, no... Tenía un, no de, tenía un compañero de colegio que era igual, a este tipo, <ríe> boludo. Victoriano se llamaba. Victoriano. ¿Qué nombre... <ríe> Inusual, ¿no? Eh, no va bueno, a aparecer entonces no, sa no sabemos, no sabemos qué va a pasar Uno no logramos este, Capaz que ya lo filmaron, ¿viste? Que con esta gente mm, nunca, nunca se, se sabe, sabe Nunca, nunca se, se sabe. sabe Volvemos a la veterinaria Entonces en la post. cuestión es que el tipo le dice eh, sol, sol como que le, le tira una onda de eh, ¿Por qué vas a abandonar esto? ¿Viste? Si te está dando guita, son ingresos pasivos Le dice como que le, Muy trucho es el chabón, sí, ¿viste? Sí. El tipo, el veterinario es medio que se está yendo, el por veterinario eso le está da terminando. El cuadernito. El veterinario está terminando, pero no se los dio al cuaderno, no se los dejó al cuaderno. ¿No se los dejó? No. ¿No le dice, te lo puedes quedar? No, no, no, le dice, haz lo que quieras, como que ah. se lo deja para que mire. pero claro, después se lo devuelve. Claro. Ahora lo que pasa es que el tipo le puso unas gotas. O algo, sí. O algo en los ojos. A... Yo recuerdo que lo puso con los ojos, sí, ¿no? Sí, sí. A Sol, que cuando se mira, ve que tiene los ojos redilatados. ¿Qué está pasando, Nico? Después, o sea, no se, no se explica no se en todo explica. el capítulo. No, esto... ¿Por qué es eso? Me parece que va a, va a ir a, a, para adelante con todo el tema de, de este plan maestro que probablemente llegue en el capítulo que viene. Y sí, me parece que y yo voy a, voy a retractarme de que en el primer, en la primera pausa de esta temporada vamos a terminar no, con no, la cara no, no, no. de... Sí. Me parece que a terminar más con la cara de Lalo. Mm. O con algo que tenga que ver con jaguar Me parece que va a ser el final de la sí, mitad sí, de la sí, temporada. Sí. Además, ojos dilatados y cocaína sí. van de la mano. Nicolás. Va a ser la concreción del plan maestro. Sí, lo parece. sabremos. sí Sobre todo después de cómo termina este capítulo. Mm. Que es muy fuerte. Bueno, siguiente plano. En el juzgado, Cliff, el viejo Cliff, el viejo Cliff. entra... Y ve a Kim en acción como está salvando bien. a un chaboncito. Que Haciendo lo salva muy bien. A un pobre. Salvando gente que no tiene cómo lo salven porque son mm. pobres o porque son discriminados por, por su raza o lo que sea. Y después Cliff la, la lleva afuera. Le hace una serie de preguntas sobre cuánto está ganando. viste sí. Sobre esto, que lo otro. Y le ofrece un puesto, digamos no en algo súper importante un proyecto en... particular sí. Sí. muy relacionado a esto que le gusta hacer aquí. en una fundación exacto la fundación Jackson no sé cuánto sí. que dice que financia programas de reforma no sé judicial no. o algo por el estilo y okay. la invita a una primera reunión o sí. una primera conferencia importante claro, que le dice, dice que vamos a tener este programa acá nosotros también y que él quería hablar con ella de eso. Eh, le tiró un palo, mm. excel un, un muy buen palo, le sí. tiró. Acto seguido, Kim va directamente a la oficina de, de Saul Goodman, que ya está comenzando ah, sí, a, a verse, forma. a tomar forma, exactamente. Entra sí. a la oficina de Saul Goodman, que está empezando a ser decorada, y hace unos elogios que yo no sé si son sinceros o no. No, no lo son. Porque no lo saben. la secretaria de Saúl se gastó un montón de guita. Se, parece, se gastó un montón pomo. de guita, <ríe> Pero ella se hace lo que quiere. Esa era el, una es de, de las condiciones para entrar a, a trabajar de nuevo. Y además no que le dice que es elegante, que es Yo dice, <ríe> sí, todavía estamos trabajando en la parte de atrás. Ya sabemos cómo es la parte de atrás, sí. además, que es lo más grasa del mm. mundo, con esas columnas. Falta una fuente, le dice. Que la vamos sí. a ver. En break lo felicita por el casamiento y le dice algo muy gracioso que es, ah, ya, ya contrataron a alguien, ¿viste? Para hacer como que le, le tiro un palo a ver si ella puede ser la que haga la decoración sí. de la, del festejo. Y Kim le dice, no, que no van a festejar nada, ¿viste? Que fue todo muy discreto. Y qué sé yo. En, mientras tanto, en la habitación de atrás, que todavía está en construcción, antes de que Kim entre, lo vemos a Jimmy, que sigue, como decías vos recién. Eh, trabajando en su plan ma en el plan maestro sí, que sí. con estos personajes que los hermosos visto, sí. ¿Sabes el, que este el tipito de el de anteojos sí. era um, un chabón para el que Laburaba yo me dijo que era amigo de él cómo cómo cómo un chabón para el que trabajaba yo dibujando sí, me dijo amigo que era te amigo tengo... de ese pibe sí Mirá. verdad no. la cuestión es que estos tres eh, personajes hermosos que son los pibitos los estudiantes hmm. Eh, están Como maquillando un chabón Que me encanta la relación De Sol Goodman con esos tres pibes sí. De dónde los sacó sí. Y que además los tiene siempre ahí a mano Los pibes te das cuenta que también están como eh, Tratando de hacer Lo que puedan con la suya Y siempre caen en que les pague este chabón Siempre están disponibles Son unos personajes hermosos los chabones Y están maquillando un viejo Hay todo un tema con, un, con algo que es parte del plan sí. Que es este juez eh, Casimiro, creo que se llama, que no sé si contratan un actor que calculo que lo va a representar. Pareciera algo así. No sé cómo va a ser la conexión con Howard, pero cuestión que le están eligiendo un bigote. En este están eligiendo momento. un bigote para, que, para un tipo, para el, hacerlo parecer a este juez. El actor este, el tipo que va a ser del juez es medio personaje también, porque le dice no, yo quiero improvisar, y sí. Jimmy le dice no, no. <risa> Vos mantenete con el guion, <risa> va a estar todo bien. Porque creo que lo que pasó después con, la, con lo que muestra más adelante es para una sesión de fotos, no es para una filmación, me parece, ¿no? Mm. O al menos no, no se muestra tan claramente eso. Kim le cuenta sobre lo, lo que tienen que hacer, mm. sobre, no sobre lo que tienen que hacer, sino sobre lo, la oportunidad que le llegó... Y, ¿Y le dice algo que me causa mucha gracia: que le dice, que le dice tengo esta reunión, pero sí. el único problema es que es en el día D. Es el día D. Le dice, y Sol le dice, no tenés que estar presente en el día D, ¿viste? Eh, tipo, anda tranquila. Sí. Qué paralelismo con Howard, ¿no? Interesante esto: una pareja que tiene que hacer cosas por separado. Uh, no, ¿No? no lo había pensado, boludo. Se sí. me ocurre ahora por ahí, no sé si sí. será a propósito o no. Pero qué loco, como la, la, que ¿Con qué diferencia uno.? Sí, si sí, ahora hablamos de esto. No digo, ya la, un toque, bro. ¿Con qué diferencia si no se pasa. tratan las dos parejas, no? Con el, sí. el asunto de que algo que tengan que hacer los dos lo tenga que hacer uno solo, ¿viste? Unos lo lamentan y festejan que el otro tenga algo para hacer, mientras que los otros insípidos sí. están juntos, no sé por qué. No, tremendo, boludo, no lo había. Qué, no qué lo interesante, había ¿no? Sí. Siguiente plano, estamos en un bosque. Nos vamos al bosque. ¿verdad? Con un tipo que está cortando leña. Que cuando lo vi por primera vez le digo le digo a Cookie. Eh, oh, qué lindo, viste, qué lindo estar ahí, boludo. como que me resultó una escena muy apacible, bro. un momento Alemania. muy lindo estar ahí Yo estaba perdidísimo, boludo. ¿no? de hecho, me hace acordar, obviamente que yo pensé que era uno de los alemanes Desde el principio, lo pensaste, de... sí, sí. sí. sí. No, no, no van a meter personajes nuevos No van que... a meter un filtro azul si están sí. en Estados Unidos, Nico Y me hizo acordar mucho la casa de mi abuelo, boludo, esto, que es no. un bosque así de una hectárea, es igual, boludo Y dije, qué lindo estilo de vida, <ríe> este, mirá lo que es eso ¿Y eh, a uno de los alemanes, efectivamente... Aparece un auto del cual baja Lalo. Lalo, Lalo el le chabón le dice, ver. el loco, ¿qué onda? Esto es propiedad privada, como se empieza a perseguir. Sí. Y se va corriendo. Lalo le tira, sí, un par de Lalo le empieza Muy a cagar a tiros y, tiros. y... Entre el forcejeo y qué sé yo, qué mierda. Lalo termina cortándole una pata al chabón. Mm. Le corta una pata... Lo arrastra a... No, van directamente a un... Como un granero. A una especie de granero. Acá es cuando Lalo le, le corta la pata al chabón... Mediante una trampa muy sucia. ¿Por qué él es sucio? Sí, lo, él sí, es sucio sí. Lalo. Se hace el herido porque el chabón le pega un tiro... No, le pega con, el, con, el, con, un, con, con el, el hacha. Le pega con el. Le quiebra una costilla, dice. Sí, con el lado no filoso del hacha. Sí. Muy mal este chabón. Le dice: Tengo que preguntarte unas cosas sobre Gustavo Fring, quiero saber qué está construyendo. El loco le pregunta: ¿Cómo me encontraste? Y le dice: Bueno, por el, la etiquetita esa lo llevó hasta ahí. Le nombra a la esposa del, del tipo este. Y la escena termina con Lalo. Tenemos que hablar, le dice. Claro, que le, le, le. da el cinturón, se, le dice se que sea un torniquete porque Hacemos se va a sangrar. Gente, porque te vas a desangrar, tenemos cosas de las que vamos a hablar. Tremendo, Lalo con un ancha. Siguiente plano, volvemos a la A la oficina, a la oficina de Sol Goodman. No sabría, de no sabría si acá hay. Hay un primer plano muy interesante, una mano toda tatuada, que no sé si es una referencia a algo por ahí. Yo pensé eso. que era. Pensé que era Dani Trejo. ¿Te acordás <ríe> del personaje <ríe> de Tortuga? Pero creo que no, porque se ve que hay una barba blanca muy sí. estupida. ¿no? Hay ¿no? muchos personajes. Yo creo que no. Que no sé si hay alguna conexión, no sé si la descubrió, yo no. Mm. Y no me dediqué a investigarla tampoco. la vemos a la secretaria de, de Saúl, que está insegura con algo que le pidió que haga. Mm. Que le dice, no sé si quiero hacer esto o no, esto es legal. Le pregunta este le pregunto un par de cosas. Y mmm, Saúl se la, está con un cliente que es como un quemado. Sí. Y acá pasa algo que es terrible. Se van para afuera. Eh, que le dice encima: acompáñame a la sala de conferencia. Sí, sí, sí, sí, y se van afuera. A, a, a, a lo que él le, le chamulla y le dice: Ya sabes lo que te pago. Viste, mm. como hacelo. ¿viste? No va a pasar nada. Agarra, vemos el cajoncito lleno de celulares desde ya este momento. Así que <ríe> le dice una que es muy buena. sé lo que te pago, que mucho cobra tiene mucho por hacer. Sí, ¿sí? Sí. <ríe> eh, chamullando. Hermosamente, como siempre Sol Goodman, boludo Y el plan es llamar llama a esto a uno, de los viejitos sí Llama haciéndose pasar por la hija de uno de los viejitos mm. a eh, HHM Sí, para sacar una data Para sacar específica. una información de un código para una videoconferencia ¿O no? Mm. Algo así, sí. O algo, no sé si es una videoconferencia Me estoy confundiendo con nuestros tiempos No tendría sentido que es una videoconferencia Sí, no, estamos en el 2007, sí. 2008 La digo. cuestión es que le piden un Pero pide es un, un código para asistir a una conferencia Para asistir a algo, para acceder a un lugar que requiere un código Muy gracioso que Jimmy cuando le dan el código a la mina Se, se no lo dibuja en la, en la mano, con una lapicera Es un genio, boludo La mina muy secuenciada, viste, se ríe hace. ¡Ah! Sí. <ríe> y ahí termina la escena esa. Acto seguido pasamos a Mike, que ya está en la lavandería, Nico. En la lavandería. La Esta la lavandería no era... sé si nunca sub, no recuerdo si ya existía antes de que construyan el me parece que no, el eh, pozo que la... o si ya directamente la pusieron en marcha. Para mí la metieron arriba del, del pozo una vez que estuvo terminado. Sí. No estoy seguro igual, pero. Eh, y cuando Mike va a este centro de operaciones, está este Massive Attack, como le sí, decimos nosotros, sí. el guardia de gas, el chupavergas de gas, que lo gorrea. Le lo... dice, ¿qué haces acá? Sí. ¿Por qué no estás en tu casa? Y Mike le tira a una. Usted está buscando. Corta. Y le dice. Se la pone así enseguida. estamos en caso de personal y tuve que venir acá porque usé mi criterio. Eh... El tipo le dice, "Mira, si Gustavo tiene problemas conmigo, él sabe dónde encontrarme. ¿qué sabe encontrarme. Si vos tenés problemas conmigo, yo estoy acá. Sí. Se sí. sí. le tira esa muy, muy corta. A lo Mike. Y le dice, mis chicos ya están ocupados en estas cosas, están sí, ahí mira. en la casa de Gustavo Flynn, están en un par de lugares vigilando. Y le tira esa. Si tienes un problema, acá me tenés. Yo tengo una pregunta de demasiado técnico. ¿Aparece en Breaking Bad? Sí, es el es que. El que, lo... es el que mantenía a, a Jesse. Cuando sí. Jesse le dice no, que no voy a trabajar y que el chabón agarra y empieza a volcar todas las cosas. Sí, sí. Mientras lo miraba Jesse, sí, está en. Y en ese es Breaking el que, lo, que le navajea en el cuello con un cuchillo. no me acuerdo cómo moría el Massive Attack, si es que moría. La verdad que no lo recuerdo ahora. Pero estamos seguros que es en Breaking Bad. Acá dice un plano calle Alameda que es lo que Mike ah, dijo recién sí, los recién muchachos están, ya están en Alameda y acá hay algo también interesante que habla sobre cómo sobre está manejando Mike. Mike su estilo de vida que es tiene a la a la nieta que está jugando enfrente a su casa desde una ventana sí. llama por teléfono usa unos binoculares y sale la nieta enfrente de esa casa a mirar las estrellas. A mirar las estrellas, él la Con guía le dice: mira tal estrella, mira tal otra, qué sé yo. Después le habla a la madre, que, que vendría a ser la, la, la viuda de su hijo. Sí. Y le dice: ¿Cuándo vas a volver? Como que aparecer le está diciendo que está en, otro, en que otra está ciudad, en, en claro. otro país, no sé dónde mierda. Y le dice: ¿Cuándo me están pagando? Me están pagando algo que vale mucho la pena, ¿viste? Por todo el trabajo que estoy haciendo. Terrible, Nico de Ecuador. Eh, para... Es. Ahí. Lo que me hizo a, a mí ver sobre Mike, boludo, como que me, dijo, me dejó pensando muchísimo ese plano. El tipo perdió todo. Mm. El tipo es un es un tipo que perdió su alma, directamente. Lo único que tiene es a su, es a su nieta. A su mm -hmm. nieta y a, la, a lo que sería, ¿cómo, sí, es como se su hija, digamos. Claro, que es más o menos básicamente es su, hija, su sí, hija. Es el único nexo que le queda con su hijo y qué sé mm. yo. Lo único que le importa es el bienestar de esas dos personas. No le importa nada más al chaval, Por y eso sabemos. es tan frío, ¿viste? Mm. Todo lo poco que le quedó de amor lo tiene de depositado en esas dos personas. Sí. Interesante. Esto es. Viste, El ladrillo, sí. ladrillo, ladrillo. Un tipo que está completamente solo. Nico, estas dos, estas dos chicas, madre e hija, no aparecen en Breaking Bad. Sí, aparecen en Breaking Bad. ¿Sí ¿Parecen? Sí, boludo. boludo. ¿Cómo que no? ¿No te acordás que él les dejaba la guita? A la ah, nieta. Sí, no razón, me acuerdo pero... si la plata esa quedaba en manos de la nieta en una caja de seguridad que él siempre ponía plata o si Walter sí. les cagaba todo y se llevaba la plata. Porque Walter cagó muchas cosas. Sí, ¿viste? Sí. Eh, Heisenberg hizo mierda mucho. Era, se mandaba cagada, boludo. Era un hijo ¿Viste? De puta, ¿Viste? Sí. Y creo que, que Walter le cagó la... No me acuerdo si Walter le cagaba o no la vida a, a Mike. Mm. Eh, interesantísimo eso. El sí. personaje Walter white bueno. Es... Sí, sí. Interesantísimo, boludo. Siguiente plano. Eh, la casa del matrimonio... Más amado... McGill de todo Wexler. De México. Donde están revisando el plan maestro. No falta nada. Ya no estamos. falta absolutamente nada. Estamos a un día del día de, Nico. Sí. Kim se va a hacer lo suyo. Y Jimmy va a llevar a cabo... Y acá Pero vemos sea, sea. Que, tacho, que tacha una partecita Que es como, bueno, ya esta parte está cumplida Y acá ah, eh, Le dice Le dice, vamos a brindar ¿A dónde querés ir a brindar? A la playa de sí, Omaha, creo Que sí. es donde queda HHM Me parece rejugado de parte de ellos Brindar ahí muy por la cara Y hermoso, se sientan ahí, hacen un, un picnic Sí, con un vinito Una mantita eh, brindan eh, Yo me pregunto, ¿todavía los están siguiendo? Mm, eh, La gente de Gustavo... La gente de Gustavo probablemente, probablemente sí. sí, pero con ellos no corren ningún peligro, porque no, ellos simplemente están buscando que aparezca Lalo. Claro. Así que a ellos no les va a pasar nada. Ellos, el detective privado. La gente ¿no? de Gustavo no va a entrometerse para cagarle a su plan maestro, les chupa un huevo. Exactamente. De hecho, mejor si no se meten, porque no levantan la perdiz. Mientras uh -huh. más fantasmas sean, mejor. El tema es que pasa si los está mirando en este momento el pelado. El pelado, pelado es el, sí, el detective el privado detective. de Howard. Eh, no lo sabemos. No lo sabemos. No, no, no nos han dado indicios, Nico. Sí. Después de este brindis, eh, ah, acá pasa también algo que es muy llamativo. Jimmy se que va tiene a que ver el... con toda esta serie. Algo muy presente, que Jimmy va y quiere comprar este tequila, el zafiro. Ya el que día tiene... De, el día de. Claro, ya el día de... Es esto. Mm. Va padre. a comprar un brindis por adelantado donde... Eh... El Brindis es esta carísima botella de, de tequila, creo que es que se llama Zafiro, que viene con el corchito que vimos también mm. en otras temporadas, y en la, prim, la escena que abre esta temporada. Un corchito que es. Un corchito muy singular sí, en la relación, que representa la relación de Jimmy, Jimmy y, y Kim. Kim en cuanto a eh, esa afición que tienen por, por las estafas. Por ¿verdad? las estafas. Sí, lo que los une, por la vida. esa cosa que tienen adentro suyo que los define y lo va a comprar 4.95 es... la botella, Nicolás. Carísimo. hace la cuenta. Cuando está a punto de comprarlo, mira Kim ya a todo esto está yendo, sí, a su está yendo a su reunión. Cuando vuelva de su reunión, ya va a estar todo hecho, su plan maestro ya va a estar mm -hmm. concretado. Y en la caja, cuando está haciendo la cola, va a pagar, mira por televisión y quien aparece el juez. El no, juez la, la, la, la, que la, la, la, ellos estaban... Ah, no lo mira en tiene, televisión. Está ahí pasó... parado, Nico. Convenientemente, justo... convenientemente se encuentra con el juez que tiene un brazo quebrado. Tiene un brazo quebrado, tiene un yeso, tiene la... Se está llevando un, un <risa> una Se está llevando un... Ay, no me sale la palabra. Y, la, ahí, ese, y ese plano buenísimo. <risa> se plan va la cámara lindo. con el juez. Cuando lo vemos al juez, la cámara se queda con él. Y cuando el juez está yendo, gira la cámara y vemos que lo que ha quedado de Jimmy es la caja, la de, caja del, zafiro. del Zafiro. Y nada más. El Entonces sabemos que se fue. Puteando en el auto. Desesperado. Evidentemente van a hacer una foto o algo con este, con este actor. Ahora nos damos cuenta, claro, de qué fue todo lo que pasó. Porque la llama a Kim, nosotros decimos, ¿qué mierda está pasando? Eh. ¿Viste? ¿Qué, ¿Qué onda? viste Y le dice... El tipo... Me acabo de encontrar con el juez. Tiene un brazo quebrado. Le tiene, tiene el mismo bigote, todo, pero tiene un brazo quebrado el chavo, en todas las fotos que estamos, el loco está sin el brazo quebrado. Kim está, la vemos en el auto camino a su gran reunión, ensayando más o menos. Lo que va a decir, no. Repasando algunas cosas. Cuando la llama Jimmy, le cuenta lo que pasó. Miran las fotos. Le dice. A lo que él le dice, listo, Abortamos abordamos. abordamos. A lo que Kim acá es... Este es el momento, sí, sí. sí. Es terrible, porque te hace pensar mucho en... en Loco, ¿qué quiere Kim? Y dice, ¿quién es Kim? Está a punto de una reunión que es importantísima, de, además por por el camino correcto. Sí. sí. Y dice, no, esto va a ocurrir hoy. Esto Le dice, bueno. no vamos a abortar nada y pega un volantazo. Pega un volantazo, U cruza y, el medio de la carretera y se manda y se vuelve, de nuevo se vuelve para concretar el plan del, de, de la trucha esta que van a hacer por en, le da prioridad a eso antes que a su reunión con, con cliff y eso es terrible Y ahí termina el capítulo ahí termina Nico ahí termina el episodio así como empezó con la pequeña kim entonces capítulo que viene es el gran final. Es el gran primer final mitad. de la mitad de la temporada. ¿Qué carajo va a pasar? ¿Van, ¿Va a tener el plan maestro? El plan sí, o maestro? Sí, o sí. sí o sí, porque es lo próximo que tiene que ocurrir. De ahí, las repercusiones que pueda tener. Hay que ver si les va ah. bien o mal. Hmm. ¿Qué repercusiones va a tener? ¿Qué va a pasar con Howard? qué va a pasar Acá con te el tenemos, mira un avance. Vemos a Gustavo sonriendo, a Jimmy corriendo. A alguien espiando con unos binoculares. A alguien grabando algo con un cassette. Howard y... y esta la Chuck, foto del hermano. La foto de Chuck. Cliff con cara de secuencia. <ríe> Jimmy con cara de secuencia. Lo, los actores. Un gotero. Lalo. Y un... Tric, Lalo un y lojito. un timer. Bueno, no sé... Nada de lo que puede llegar a pasar a, a raíz de ese, de ese avance. No, estoy anonadado. Pero bueno, muchas cosas pasaron. Muchas piezas del rompecabezas que están empezando a tomar lugar. Mm. Sobre todo del rompecabezas que es la escena de apertura de temporada. Sí. Tendremos un corte la, la semana que viene. La semana que viene vamos a tener un corte. y mm. Bueno, yo creo... Sí, que va a haber, o sea, lo, lo, de, man, lo de la próxima semana va a ser un, un parate importante Casi como un final de temporada en términos sí, de las historias Gustavo no apareció en el capítulo de hoy Veremos si tiene algo reservado No creo que cierren todo lo de Gustavo en el capítulo que viene No, no, todo no, porque Yo, evidentemente en algún momento va a volver Lalo Probablemente no. van a cerrar lo de Howard O van a dejar un punto de eh, aparte un digamos. punto de aparte con el bueno, asunto de, Howard y recién lo vimos en el preview que estaba mirando un, sí, un retrato de, de, de la mano de Chuck y con Lalo creo que lo que va a pasar simplemente va a ser que va, va a volver. ser un punto de partida uh -huh. la segunda punto parte de vuelta. claro Lalo va a, va a tener algún tipo tal vez de información nueva que le va a permitir eh, que vamos a saber que está a punto de Demandarse. Sí, sí. Es lo que yo creo que va a pasar en el capítulo que viene. Con Kim, no tengo ni idea. Con Kim nunca se sabe. Creo que con... nadie sabe qué es lo que va a pasar con Kim en el capítulo que viene, ni con la serie, ni nada. Sabemos que tiene. Porque sabemos que acaba de, básicamente, eh, tal vez renunciar a una oportunidad. Porque es uno, estas oportunidades que surgen, no, no, no surgen dos veces. Sabemos que si todo falla, Nico, Kim tiene una tarjetita... Sabemos que, vende que está el cuadernito ese... No creo que ese cuadernito aparezca en el capítulo que viene. No, no creo. No creo que sea necesario. No Pero bueno, esto es el capítulo 6 y nosotros vamos a estar esperando el capítulo 7 y... Como venimos haciendo con todos los capítulos, vamos a hablarlo... A charlar con ustedes sobre esto. A disfrutar del fin de una era. Oh. Ni lo digan, Nico. Si les gusta este podcast y quieren estar al tanto de los nuevos capítulos... ...les vamos a pedir que se suscriban al canal y que activen la campanita... ...porque a veces YouTube no te avisa las actualizaciones. Nos pueden seguir también en, en nuestros Instagrams que están ahí en la descripción del video. Y si nos quieren hacer el aguante... Compartan el canal y el video con sus amigos y amigas entusiastas de Better Call Soul. Mientras tanto nosotros nos estamos viendo la próxima. Better Call Soul.